envía a su hijo como hermano mayor que nos acompaña por el mundo para que entre todos le hagamos un poco mejor esté con todos nosotros muy buenas tardes a todos esperando a alguien que ha venido. El ambiente es darnos cuenta de que aquí y que está. Gracias. Okay. Okay. ¿Dónde está ese Dios que dice que está aquí y que yo no puedo vivir como si no estuviera? Pues no, no voy a hablar de que está en las plantas, y que está en el universo, que está en la armonía que está en todo esto sobre todo, queridos hermanos está en tus hermanos en cada uno de los que tienes al lado en este momento, en cada uno de Hijos, en tus padres, en tu mujer, en tu marido, en tu cuñada, en tu suegra, en tu vecina, en tu amiga, ahí está el Señor. Y te está diciendo algo, y te está pidiendo algo, sobre todo te está pidiendo que le quieras, que le comprendas, que le perdones. Y no podemos, queridos hermanos, echarnos a un lado. Y no podemos arreglar el mundo, nosotros somos, lógicamente, porque hay muchas cosas que arreglar. Si la gota de agua ingese, una gota de agua no puede formar un río, no habría océano. Si el grano de trigo ingese, un grano no puede sembrar un campo, no habría océano. Si el ser humano, si Jesús, un gesto de amor no puede salvar a la humanidad, Ya. Vamos a El amoroso de Dios, roguemos a Señor. Para que en ese todos los cristianos vivamos con alegría en nuestra fe y la vida nueva que hemos recibido, roguemos a Señor. Para que todos nosotros, reunidos en empezar este tiempo de admiento para celebrar la Eucaristía, convirtamos nuestro con corazón para preparar la venida del Señor, roguemos a Señor. Que vive con nosotros y quiere hacer con nosotros mejores todas las cosas, y que vive y reina por los siglos de los siglos, podemos CCR, ¿no? Ah, no, Levantemos el corazón. Demos gracias